Hola amigos, espero que le estén pasando muy pero muy bien. Yo soy Emanuel González. Eh, tengo que contarles una cosa ya por el título del video. Ustedes se habrán dado cuenta, Omega Pro me envió un, un documento, una denuncia por el contenido que yo subo a mi canal. Eh, les voy a contar más o menos cómo fue que sucedió todo, cómo fue que yo me di cuenta de, de cómo fue que llegó a mis manos este documento, el cual ustedes están viendo aquí este de acá es el documento una carta legal de omega pro que ya la vamos a leer ok yo por lo general compro mucho por amazon por ebay por compro mucho por internet de hecho tengo mi propia tienda virtual donde tengo que estar abasteciendo eh, esa tienda eh, y tengo compras personales también de hecho todo lo que ustedes ven aquí que Nintendo Switch, que videojuegos, que cámaras de seguridad. Todas esas cajas que ustedes ven aquí son cosas que yo compro de uso personal. Eh, tengo también el sector que es, que, que es para la mercadería de la tienda virtual. Eh, y pues yo como, como constantemente estoy enviando eh, paquetes y estoy recibiendo paquetes. A mí me dieron la oportunidad los de la gente de correos de que, de que yo tuviera mi propio apartado postal. Entonces, por medio de ese apartado es que yo recibo. ¿Por qué? Porque antes, eh, si yo no retiraba el artículo en una semana de tiempo, el artículo lo devolvía. Entonces, muchas compras, al yo no poder asistir físicamente a recogerlas pues obviamente perdí el artículo y era un poco un proceso más complicado. Entonces con esta solución que ellos me dieron desde hace ya más de un año, ellos me lo dejan guardado siempre y cuando yo guard eh, esté pagando el apartado. Eh, entonces eh, ellos me, me, me, me, me, dejan, me dan el tiempo que yo necesite. La cuestión es que mandé a pedir un artículo y cuando llego, Veo que está el artículo que compré más el, un sobre con una carta que decía Omega Pro. Esta carta muchachos, este, este documento es este que ustedes están viendo aquí. Como ustedes pueden ver, viene aquí un código de barras. No sé qué será ese código, véanlo bien. Viene un sello, una firma de abogados. Por aquí viene la firma del, del, del abogado, un número de documento. El logo de Omega Pro aquí arriba. Vamos a leer el documento. a ponérselos en pantalla para que ustedes lo logren leer conmigo también. Y que ustedes lo logren eh, apreciar mejor. Ok. El documento dice así. San Vicente y las Granadinas. 15 de junio de 2002. Asunto cese y desista. Por medio de la presente yo Rick Sánchez Smith. Representante legal de la compañía Omega Pro con número de registro. X. Hago, su, de, hago de su conocimiento el descontento de mi representado, el cual considera el material audiovisual producido por usted, Emanuel González, número de identificación, X, en el, en el canal de YouTube, Emanuel G., como un contenido que agrede, difama y atropella el nombre de la compañía Omega Pro. Por ese motivo el corporativo le envía a este sesidecista mediante el cual se le solicita a su persona la eliminación de todo contenido audiovisual en el que se hable o mencione la compañía Omega Pro. Esto a regir a partir del momento en el que usted reciba esta carta. De lo contrario nos veremos obligados a tomar acciones legales frente a su persona. Esperemos que acate estas, estas peticiones y no tener que vernos las caras frente a un juez. Sin más que decir, se despide. Y aquí está la firma del abogado. Hay un número de licencia. Eh, hay un número de... Bueno, hay un, do un, un registro como una licencia de, de abogado. El cual, eh, muchachos, yo no he subido videos a este canal desde hace un tiempo. Porque eh, he estado con mi abogado eh, analizando este caso. Y él me dijo, Emanuel... Eh, hay dos opciones, me dice la primera que, que no parece es que, que fuera de algún hater suyo, de algún, alguna persona malintencionada Pero me dice voy a analizar el documento y ya le escribo, el documento yo le mandé una foto, eh, él lo, lo, lo vio y me dice Manuel Descartamos esa opción porque los números que aparecen aquí, el número de documento es un caso abierto. El número de la licencia de que, para que pueda regir como abogado eh, está registrada al nombre de esa persona. Eh, todos los números que aparecen ahí son números reales, no son números inventados. y apar Aparte que se ve un documento oficial, entonces sí es un documento legal. Pero me dice el abogado, Emanuel, eh, voy a analizar... Su, su contenido. Voy a, leer, a ver todos los videos que usted ha hecho de Omega Pro. Eh, no se preocupe. Vamos a ver qué pasa. A los dos días de estar él. Eh, checando esto. Me llama Manuel. Ya tengo eh, resolución. Me dice. No se preocupe. Eh, este documento que ellos le están enviando. Es un documento. Para amenazarlo. Esto es un documento. Para. Para que usted. Deje de subir contenido que les está eh, perjudicando el negocio. Entonces, voy a poner esta cámara que me gusta más. Déjenme ver. Les está perjudicando el negocio. Les está perjudicando la estafa. Literal, palabras de, de, del abogado. Y me dice... Eh, eso lo que, lo que ellos quieren es intimidarte. Lo que ellos quieren es eh, amedrentarte. Por medio de, de, de la... Del miedo. Quieren hacer que usted borre sus videos. Emanuel. Sinceramente. Si usted quiere hacer, lo quiere hacer. Hágalo. Pero no es necesario. Me dio una recomendación así. De cosas que yo no debería de mencionar en, en los videos. Eh, en futuros videos. Pero. Eh, ya viendo. Analizando la información. Él me dice. No Emanuel. Esto no procede. Esto es simplemente. Eh, te están amedrentando. Lo que quieren es simplemente intimidarte. Eh, no le haga caso. Entonces yo le tengo un mensaje a, a la persona. No sé quién exactamente. Porque aquí el que me lo está enviando es el abogado. Pero no sé bajo el nombre de quién. De, de quién es la persona que me está enviando eh, este, este documento. Yo le tengo un mensaje sobre esta carta. El mensaje es este. Señoras. Y señores de Omega Pro, los que estuvieron involucrados en este, en este documento, eso que ustedes están haciendo, eso que ustedes están haciendo es algo muy bajo. Es algo que realmente, realmente no tiene nombre lo que ustedes están haciendo. Si ustedes quieren intimidarme, si ustedes quieren causarme miedo, créanme que con cartitas no lo van a hacer. Si ustedes quieren hablar conmigo, mis números de teléfonos están presentes en todos mis videos. Aquí lo pueden ver en la parte de abajo a la derecha, debajo de mi cámara. Ustedes lo pueden escribirme. Podemos hacer un debate, podemos hablar, podemos poner puntos de opinión sobre la mesa, llegar a un acuerdo, un punto intermedio entre los dos. Pero esto, señores y señoras. Esto que ustedes mandaron, esta carta... No sé a cuántos youtubers más se, se la habrán mandado... Porque yo no soy el único que habla sobre Omega Pro... Este, este documento, señoras y señores... Es, es más el gasto de papel que ustedes están haciendo con esto... Si ustedes quieren amedrentarme... Si ustedes quieren callarme... Créanme que no lo van a hacer... Yo voy a seguir haciendo mis videos... Voy a seguir eh, a, hablando sobre Omega Pro... Porque, porque yo sé lo que hablo. Yo sé que lo que estoy diciendo a muchas personas les ha despertado. Les, les ha abierto los ojos. Les ha, les ha abierto el entendimiento para ellos darse cuenta que realmente Omega Pro es una estafa con todas sus letras. Es una estafa. Y lo repito, estafa. Omega Pro es la peor compañía que yo he visto. Con un carácter moral súper bajo. Con unas, unas, unos métodos de trabajar sucios y corruptos. Omega Pro para mí es la mafia de todos los ponzi que existen. Omega Pro es lo, la peor basura que puede existir. Y si ellos quieren amedrentar a personas. Quieren darles miedo con estas cartitas. Créanme que lo que van a lograr es... Que la, la mierda salga a flote. Que más se hable de Omega Pro. Créanme que después de este documento. Lo que hicieron fue lo contrario. Y a partir de este momento. Voy a seguir subiendo contenido. Más fuerte. Que cause más impacto. A las personas. Y créanme que hay contenido. Que yo me, me he frenado. A subirlo. Porque es contenido personal. Y yo tengo audios que me han pasado gente que está en los puestos altos de omega pro tengo conversaciones de, de gente de, de, de gente que está en los grupos más altos de omega pro grupos de whatsapp dígase grupos de telegram conversaciones audios privados que no deberían de haber sido de conocimiento público yo los puedo hacer de conocimiento público ya que me enviaron esta cartita pues bien, parece que algo, algo sabían. En mis próximos videos. Ustedes espérense. Porque se viene contenido muy, muy, muy bueno. Y bueno, muchachos. Eh, eso es todo lo que yo quería mostrarles. Eso es todo lo que, de los que yo les quería hablar. No voy a hacer este video más largo. Eh, y esperen el contenido que viene. Que se va a poner bastante, bastante bueno. Nos vemos hasta la próxima muchachos. Chao.